Muchas gracias, Paco, y muchas gracias a todos por estar aquí. Eh, yo he sido un poco un presidente por accidente dentro de Europa Laica, pero eh, más que del pasado me gustaría hablar un poco del futuro de la asociación muy brevemente. Lo que yo entiendo que por dónde debemos continuar, ¿no? porque el pasado digamos, ha sido pionero, yo diría, pero el futuro es más complicado. Entonces, yo creo, eh, hace poco, Pérez Rollo, el ex rector de la Universidad de Sevilla, en un acto organizado por Europa Laica en Valencia, eh, fue preguntado por un espectador, eh, por una persona que asistió a este acto, y fue preguntado y le dijo, bueno, ¿cuándo crees que se va a denunciar el concordato con la Santa Sede? Y Pérez Rollo dijo… Bueno, el concordato de la Santa Sede en España, hasta que no desaparezca la monarquía borbónica, no se va a cambiar. Y yo, sinceramente, estoy de acuerdo con él, porque ocurrió que en la Constitución española eh, hubo un pacto preconstitucional donde estaba la monarquía, donde estaba el papel de relevancia de la Iglesia como factor de poder en España donde estaban muchas otras cosas, la impunidad del franquismo, el sistema electoral que tenemos, el sistema bicameral, y después se hizo la Constitución. Entonces, yo creo que esta idea de la asociación, vinculando siempre la asociación a aquellos esfuerzos que vayan por cambios constitucionales o por nuevas constituciones, debemos de estar insertos en esa dinámica social. De alguna manera empezó el 15M y que era la aspiración de un cambio constitucional en España donde se declare en verdad un Estado laico. Porque lo que hay que decir es que en la Constitución española no hay una declaración de un Estado laico ni a confesionar. Lo que hay en la Constitución española es una obligación, y eso es lo único cierto que dice la Constitución española, una obligación de colaborar con la Iglesia Católica, no del Estado, de todas las administraciones. Algo totalmente antilaico, porque precisamente por esa obligación de la Constitución y por ese pacto preconstitucional que es el concordato, los privilegios que tiene la Iglesia y por esa realidad jurídica que hay en España de no separación Iglesia-Estado, es por eso que los litigios que ha emprendido Europa Laica, por ejemplo, eh, los litigios sobre la simbología religiosa en las instituciones los hemos perdido siempre todos en las máximas instancias en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Constitucional y, me, y yo creo que mientras exista esa legislación lo seguiremos perdiendo. Pero yo creo que tenemos una cosa muy a favor nuestra y que la asociación debe de impulsar y es que hoy a diferencia de hace 20 años hay una gran mayoría de españoles y españolas y que se sienten ajenos a la religión contrarios a la religión son humanistas son eh, digamos ateos son no creyentes y eso es un aspecto muy importante porque de alguna manera Europa Laica tiene también que representar esta, esta, este espíritu de estas personas que realmente están incómodos con los privilegios que tiene el catolicismo en España debemos de aprovechar esa realidad y saber que, digamos, fomentando el humanismo, el ateísmo, representando esas realidades religiosas como, digamos, eh, la asociación puede también eh, tener su papel. Eh, ya se ha dicho lo de los partidos políticos. En España los partidos políticos, la derecha española está totalmente identificada con el catolicismo. Desde luego, si se, si se abriese la mínima brecha por ahí sería muy importante, pero en la actualidad esto no es así. Y en la izquierda, pues evidentemente la izquierda no está a la altura, es decir, en España siempre se, se pretende, digamos, considerar a la religión y a, concretamente al catolicismo como algo que finalmente va a buscar la cohesión social… La, eh, en fin, esta es la realidad y por eso se apoyan los privilegios, mirar, en esta misma legislatura, los intentos que hemos hecho, porque en las leyes progresistas, como puede ser la ley de memoria histórica la ley del menor, se introdujeran medidas que fueran un poco eh, en este, laicistas, por ejemplo el tema de los abusos de menores que se hubiera quedado recogido en la ley del menor nuestras propuestas que hacíamos llegar a los partidos de la izquierda, pues pues no se tomaban en consideración. ¿Por qué? Porque en realidad no se quería molestar a la Iglesia Católica. Es decir, esa es la, ese es el, el fondo, no se quiere molestar a la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica es un factor de poder y hay que buscar la credibilidad de uno en la Iglesia Católica. Lo hemos visto ayer mismo con la visita de Yolanda Díaz, hoy mismo al Papa de Roma. O sea, ¿por qué hace eso Yolanda Díaz? Porque busca la credibilidad y se piensa que la credibilidad es, es digamos la, la bandera vaticana esa es un poco la historia no es decir, claro, pensar que vamos a renovar la izquierda española con una, un reforzamiento de esta simbología pues vamos allá yo creo que hay otros asuntos importantes que marcarán nuestro futuro y es que la sociedad es cada día más multicultural y eso significa que va a haber y hay cada vez más personas de otras religiones el problema es que te tenemos que estar muy atentos porque se quiere desde la extrema derecha y la derecha, eh, digamos, proponer una fórmula que es una fórmula en realidad supremacista occidental cristiana, que es en definitiva eh, la que asocia a Occidente con los valores de la cristiandad, que es lo que hace la extrema derecha, etc., para acusar, a los inmigrantes de que tienen una religión antigua. Es, esos discursos son, debemos de huir de todo ese tipo de discursos, porque además alimenta el, islam, digamos, el islamismo fascista, porque el islamismo fascista quiere que precisamente los inmigrantes sean identificados con su religión, con el islam. Ese es un problema muy fuerte y frente a eso no es el multiconfesionalismo el futuro, frente a eso lo que debemos de avanzar es en la base del laicismo, es decir, reivindicar el laicismo, la solidaridad social y contra la segregación, la igualdad de los ciudadanos, que en definitiva es eso el laicismo. Y vinculado a esto es la exigencia cada día más de servicios universales, solidarios, frente a los discursos, de la caridad. Es muy, es muy importante esto para el futuro. La reivindicación de la solidaridad social frente a la caridad, frente a los discursos caritativos, es algo también muy importante para la cohesión democrática y laica de una sociedad. Y es la fórmula fundamental para acabar con el segregacionismo y la desigualdad que es en la base, digamos, que, eh, que está en la base de estos discursos xenófobos basados también en la religión. Entonces, debemos de estar atentos. Finalmente, yo creo que uno de los puntos más importantes es todo lo que tiene que ver con la censura, ahí debemos nosotros estar atentos, con la censura, la nueva censura. La nueva censura, que digo esto porque hoy mismo, digamos, eh, se ha decretado por parte de los tribunales ingleses como sabéis, eh, la extradición de Assange a Estados Unidos y todavía, pertene, eh, todavía permanecen presos en España a algunos raperos o personas digamos que, a, que por sus opiniones están en la cárcel pero cuando hablamos de la censura que es uno de los temas más importantes para garantizar la libertad de conciencia de las personas, estamos hablando de que es necesario exigir una información plural y verídica cuando se dice y estar atento porque hay unas corrientes claras de uniformismo informativo, interesado, uniformismo interesado. A veces se dice que es eh, se pone como excusa la ciencia o se pone como excusa la democracia, pero en verdad tenemos que estar muy atentos porque también fueron científicos los que nos dijeron que en Irak, no había armas nucleares, dijeron que había armas nucleares y realmente no lo hubo. Y entonces empezó una guerra y desde esa guerra el mundo de hoy es bastante diferente. Es, ahí empezó, digamos, el nuevo mundo que hoy estamos viviendo. Por lo tanto, yo creo que los retos son algunos de los que yo creo eh, eh, he dicho aquí. Nada más, simplemente eh, desearos a todos que hoy pasemos una agradable velada. Gracias.